Así, como una rosa desecha por el viento Así, como una hoja reseca por el sol Así, como se arroja de costado un papel viejo Así mi alma tu imagen arrojó, así como se marcha la noche con el día, así como se aleja un velero hacia el mar. así ¿Cómo se escapa el agua entre los dedos? Así, te dejé ir, sin meditar. Mas hoy, que estoy tan solo y tan cansado de llorar, quiero saber si tú querrías Regresar junto a mi lado para amarnos otra vez, tal vez estés pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandones.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 Pensando que no quieras de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandono.